Soy Eloísa, pertenezco al grupo de jotas Baceos, eh, ya hemos bailado otras veces en jotas y mucho más y ahora os voy a presentar pues, un baile que se llama El Rengue y el Redondón. Este baile es de entre montañas, es de la parte de Sanabria y es un baile que es movidito y además que es un corrido también. ...está formado por cuatro, un grupo de cuatro... ...en el que los pasos es un para allá y un para acá... ...y después en el estribillo... ...entre las compañeras se cruzan... ...ese es el rengue y el redondol... ...una vez terminado esto que lleva varios estribillos... ...hacemos un, redonde, un redondel en el que bailamos compañera con compañera, hacemos un paso de arrastrado y después damos la vuelta y después es un paso de, de J de estribillo seguido y terminamos así. Buenas, soy Transi, llevo 11 años en el grupo Vaceos y el baile que voy a presentar se titula Los Toritos. Es un baile de tierra del vino y es, es un arrastrao asentado. Y después el estribillo también es algo lento. Los pasos son, del primero, el Esto es el arrastrao. Y después J. Y después hacemos una J, el estribillo. Cambiamos. Damos la vuelta y es lo que es prácticamente la, la J. Soy Inmaculada, soy componente del grupo Vaseos, soy una de las últimas incorporaciones. Eh, voy a explicar un baile de cintas que usamos la, la, para ello, usamos la medolo, melodía de, de los labradores, que es una jota muy típica de Castilla, ya que todos los pueblos se dedican a la agricultura. Eh, para empezar el baile, empezamos con un arrastrado hacia el árbol de las cintas y tienes enfrente la compañera y luego para hacer el trenzado eh, haces un baile picado alrededor del árbol. Vas bailando alrededor para dentro y para fuera y queda el trenzado de, la, de las cintas. Para deshacer lo que hemos hecho, eh, hacemos un arrastrado igual pero lo hacemos con, en vez de hacerlo hacia el árbol de las cintas lo hacemos con las dos compañeras con la compañera de adelante y con la compañera de atrás y para deshacer el trenzado pues hacemos el, el giro a, al revés con un paso picado igualmente.